Che, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Ya estoy ya en mi nueva habitación. Bueno, obviamente ya estoy en mi... Ah, ¿Entienden? Pero estamos grabando desde otra perspectiva. Y vale, chicos, pues en el día de hoy les quería informar esto rápidamente. Eh, muchos se preguntarán cuando subo el video que viene. Se preguntarán, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Y yo les estoy aquí para responder. Para responder. Para responderos. Eso me pasa por intentar hablar con español. Entonces, vale, chicos, pues, la, inver la, ver la verdad es que voy a unir el canal con este Top nation Y vamos a aparecer con, con el nombre de Infinite... No, no, Trap Infinite. Entonces ya lo tienen eh, y ya, cierro. <ríe> Adiós.